y tú no tienes cobalto tú querías dos tres pesos pero no estamos en eso tú hallaste el poder el poder yo sé que le tienen para uno y es miedo y yo para Digo, oye, que lo que parita. A partir del 2 de septiembre fue un ropa. Gracias a mi gente de Saturno. Y los chuquillos míos que me ponen ready que voy a partir. Tuve esa discoteca. Tu... Mi gente de Saturno, que es lo que vamos a romper a partir del 2 de septiembre. Eurotour 2022. La parita, no que fue. Nueve ¿no? boca. ¿no? Dos, dos, dos, dos. Me soltan. Encontré pila de lío, pila de mercedes fina, si a sacan, de a campar de rullillo. Digo, ustedes tienen cuatro. Dos pistolas, dos <tose> pistolas, dos <tose> pistolas, dos pistolas, dos pistolas. Y no anda ni que de que, de que haciendo bulto con cuarto ajeno, ni con guagua ajena como tú hablo, que anda de que haciendo mediante y tú... El nuevo soy yo, hago un bulto para pegártelo en la cabeza, ¿eh? Amo un bulto para acuerdo que ando en una vaina de 120 mil dólares y estoy cobrando 20 mil por pari en Europa y no cojo bulto, me puse en la gira mía junto con la tuya, te voy a acotar porque lo digo que son mundiales de verdad, digo, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, los flash ya atrás, los flash heavy. vamos a hacerle así para los lavablos. ¿Qué es que? ¿Qué lo que? Digo, digo, digo, digo, digo, digo. ¡Digo, le di de la hora! ¡Mami, si tú supieras! ¡Si tú supiera que tú quieras! ¡Composo! ¡Peligroso! Te sacó dos volando, donde está la verdadera aventura. Oh, no, no, no, no, no. está loco por cantarse una vez. Digo, DJ suéltale a por ya lo que quieren es llorar. No, no, que Morfial de yo me pongo en tu quimbo. Me voy con pesadillosa, la niña una perversa. Sí, ya no, ya no, si me ve con par de cuero, me peleé y se rebosa. Esos son vainas de titaje, deja de ser de chimosa. Que dejo que mata. Deberto.